Bella Hadid, la supermodelo que en las noches desfila llorosa por la pasarela de la depresión. Y es que después que desfila ella sonriente y glamorosa, con un rosario resplandeciente, la supermodelo estadounidense Bella Hadid. Se va en las noches a la pasarela de la depresión y las inseguridades en un desfile de sufrimiento, de lágrimas y de dolor. La hermana de Gigi Hadid sorprendió al publicar nueve fotografías en su Instagram en las que se le ve desencajada y con lágrimas en su rostro. Belle explicó que las imágenes se debían a que esa es su realidad pues ella todas las noches se ve así llorando en medio de las batallas internas que tiene que enfrentar debido a sus enfermedades mentales, las cuales sufre desde hace algunos años atrás. La modelo de 25 años fue tocada en el corazón las palabras de su amiga Willow Smith sobre el mismo tema en su próximo documental. Estas palabras me hicieron sentir menos sola y por eso me gustaría decir esto, inicia a verla, su confesión ante sus seguidores. Este sentimiento de sentir que no es suficiente o ser inseguro es natural, pero a la vez parece que no nos no los enseñan. Todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? todos tenemos algo especial y único que ofrecer, pero la gente olvida que todo el mundo siente prácticamente igual, periodo con, perdido, confuso y no muy seguro de por qué está aquí. Es una ansiedad que todos intentamos esconder de alguna manera. Luego Vela comentó a sus seguidores, las redes sociales no son reales, que se graben eso nuestra gente, para cualquiera que está luchando, por favor, recuerde eso, las redes no son reales. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mi parte, para ti, no estás solo. Eso fue el, pues, eh, eso fue el mensaje que le puso. A, eh, el mensaje de la hija de Will Smith y la Pink, que de ella es Willow Smith. Entonces, de este caso, de esta joven supermodelo y tremenda celebridad internacional que está pasando o qué pasa verdad por algo que todo el mundo en algún momento si es que no lo ha pasado ya lo va va a sufrir que es la depresión por algún problema eh y lo importante es siempre tener acompañamiento de los familiares y de especialistas para que pues esto no sea eh, no te trastorne la vida bien ella eh, como saben esa hermana, pues, Gigi Hadid, una de las supermodelos más famosas a nivel mundial. Que su hermana es más conocida por ser novia de uno de los que estaban en One Direction. ¿En dónde? En One Direction, el grupo musical. One, que de, de One, D One, One Rich. Direction. One Direction. Ah, de novia, no sabes eso. <ríe> sabe mucho Entonces, One Direction. la madre de ellas fue supermodelo también en su juventud y quiso, pues, que ellas continuaran con su legado. Y ella trataba, pues, de que el tema de Willow le llegó ya que como yo he mencionado anteriormente, es que como ella dice, muchas veces las redes sociales no son lo que parecen, no son, como ella decía, no son cuerpos perfectos, no son caras perfectas. Todo el dinero del mundo, ella decía, que yo tengo, no me da la felicidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ella le hacía mucho bullying, ella contaba al el principio de su modelaje, porque ya se le notaban sus huesos, porque era una persona sumamente delgada, y en la industria la querían de esa manera, y por eso empezó a sufrir ella de anemia. ...y de muchos trastornos que lo han ahí acompañado dentro de su personalidad... ...que ha cambiado mucho. Entonces, es algo que ella quiso ver en muchas jóvenes más nosotras... ...que la seguimos en las redes sociales. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos ese tipo de influencia en nosotras... ...que tal vez la seguimos y queremos ser como ellas... ...pero no sabemos lo que pasa, como lo que ella está sucediendo... ...que era la depresión. Yo me identifico mucho con ella realmente, con Bella Hadid... ...porque yo también tenía esos problemas de inseguridades... Llegué también a tener ese mismo problema que ella, oh. pero llega un tiempo que tú lo vas superando. ¿Por qué razón? Porque tú vives de unos estereotipos en tu vida realmente. Y tú después enseñas y te aprendes a apreciar cómo tú eres. Por eso yo siempre lo digo. Lo pongo de ejemplo con mis amigas, más con mi hermana. Que te quieras como tú eres, que aprecias tu físico, que no le de mente a lo otro. Porque tu salud va primero, no importa cómo tú estés, ni todo el dinero del mundo. Y por eso hay que tener mucho cuidado como tú ofendes o llamas a una persona Porque tú no sabes lo que está pasando y las cosas que juegan dentro de su mente Es un lindo mensaje que ella ha dejado en sus redes sociales De gratitud y de apoyo tanto a sus fans como a esas chicas que las están viendo Y sus hermanos y su actual sobrina De que hay que aprender a quererse uno mismo Y de no ofender al otro porque no sabemos por qué situaciones están pasando Así es, como yo sé que, hay, que a ella pues le está pasando Hay muchas mujeres sobre todo estas mujeres que están en el área del modelaje, verdad, eh, que de ahí saltan a, a medios, verdad, y saltan a, a, a cine y al teatro, o sea, eso que le pasa a ella le puede pasar a cualquiera de estas mujeres que están aquí, verdad, incluso a algunas de mis repúblicas, que lo hablamos al principio de semana, de seguro les pasó algo así o, o estaría pasándose esa, esa etapa, entonces hay que aprender de esto porque y es bueno y es muy bueno que estas figuras internacionales, como ella, creo que hace tiempo hablamos también de otras personas, la misma Selena Gómez, un tiempo, uh -huh. la misma Demi lovato que aunque hoy, pues, eh, nosotros eh, hablamos de lo que ella dice o hace, pero ella en un momento también pasó por eso. Es importante porque ellos, nosotros lo vemos siempre como que son gente, uy, de lo muy último, eh, que están en un final, pero son gente igual como nosotros que sufren. Eh, de las cosas que, que pasan eh, y, de, y, de, y, de lo, y de lo que pueden sent, de lo que pueden sufrir, ya sea eh, algo mental, de salud mental, algo físico, y incluso hasta de amores, sí, hasta del mal de amores. Por cierto, Taylor Swift en estos días <risa> sacó eh, un disco y, y, que eso es puya y puya para un exnovio que tiene. Pero, bueno. <risa> pero ese, es el, ese es el punto. O sea, hay que seguir ese ejemplo de, de Bella Hadid de que no todo es color de rosa y que hay que seguir, eh, verdad, eh, aprendiendo de uno mismo y tener acompañamiento de la familia y de especialistas para seguir hacia adelante. Así mismo, así mismo, hay que buscar ayuda a familiares, no quedarse callado, no, no quedarse, quedarse callado, es eh, la vuelta. Exacto, no quedarse callado, busca ayuda de, de, un, de un profesional de la salud mental. No hay algunos, y algunos. <risa> Y algunos también, bueno, eh, si quieren... Eh, el Está el... bonita tu cadena. Sí, Gracias. sí, Gracias. los aretes, sí. Tiene que halagarla, la Villalona a veces en cuando. Gracias. También puedo dar mano por ser yo Pero la queda bonito, su alaja. Gracias. Un, Ay, Dios, un regalo, Dios. yo Ah, me <risa> lo saluda. Mira y, ta, eh, mira, y también, o sea, que tú lo mencionas decirme? también a los muchachos. Segurita. A la gente okay. que atraviesa esas, esas cosas. Bueno, si tienen que buscar de la, de la palabra de Dios, ¿verdad? También buscar que de, lo Dios, haya. de pero, su Biblia pero, ahí ¿verdad? y cuando usted coja pique si yo, como yo, métase para el baño y comience a leer la Biblia. Pero tú sabes también, o sea, que no es que no quieran seguir a Dios, pero utilizan otra forma. Entonces, se hace una introspección espiritual, ¿verdad? usted sabes lo que yo hago? Entonces, yo estoy incómodo, que me hacen coger muchos piques. Eso a la biblia. Guau, guau. Llama, le lanzo. Tranquilo, <risa> <risa> porque si tú te claro, llevas, no hay, hay, hay mira, gente que se pone para ti para ponerte loco, para ponerte loco. ya vamos a joder a fulano. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Entonces hay, hay reacciones que tú no las manejas y después te puedes arrepentir. Lo que tiene que hacer tranquilo, pídele a Dios, Señor, dame serenidad dame paciencia. y paciencia para yo no arrancarle la cabeza. ¿Eh? ¿No entiendes? Para que pueda, igual que las depresiones, las depresiones son porque usted se queda callado. Claro. Si yo tengo una depresión, yo llamo a la familia, Ay, fulano, mira, ya, no mira, no me está saliendo nada bien. Y eso, usted se va, cuando viene a ver, sueltan el tema y están hablando de otra cosa. Y eso te ayuda, por sí. eso, que, que tú ves que hay gente que, que pezada, se aruña y se hace cosas porque se queda solo, se en, queda en, un, solo. En, un, en un ambiente uh -huh. solo. No tiene confianza con nadie, debe hablar, debe hablar siempre. Lo, esa depresión y esa cosa, y no cambiar de novio muy frecuentemente. <risa> ¡Ay, Dios! ¿Quizás, quizás también ayuda un poquito? No, también. Ves, no, cuando son riquitos, tú ves, uno puede... Sí, pero yo creo que ya le quitan el puesto a ese también, porque el tipo compra pizza, pechuria. Ah, sí, y no, yo, gracias que me pusieron a mi, a, a mi compañera Camila en el estadio, sí, porque Camila me compra mi cena, pechurina con refresco me compra ella. Ay, Sí, no, ya mañana le, me toca a mí, pero si sí, ella va sola no tengo dinero para acompañar a más personas no hemos cobrado tú ves, para no, no <hi> ¿Eh? no pa ella yo le puedo comprar pero no le puedo comprar a más gente tú ves no, yo no puedo <inadvertente��> ya. Ah, no. Y men, Una vez. toma para ti no, no hay problema toma para ti, tú no vas a comer y le dices a